Esta noche me he despertado y me doy cuenta, ya no estás a mi lado y te aseguro me gustaba despertar y ver tu bonito cuerpo a mi costado. Tú que tenías la piel tan suave y que me enseñaste la clave, para abrir tantas sorpresas En el sexo me diste la llave Hacer el amor contigo Era tan bello como peligroso Eras el volcán, yo tu propiedad Y corría la lava en la oscuridad pero me desperté de repente y vi que a mi lado ya no estás aunque en sueños te soñaba y me pareció que era realidad ahora no sé ni dónde estás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 Tú, suave, clave, para, para, para, papá pa para, para, pa pa para, para, que para, para, la para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, la para, para, para, para, para, para, para, para,